Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves, jueves 8 de agosto del año 2019. Es el momento donde nosotros como cada jueves compartimos con Ramón Antigua, donde tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel. Pero antes de entrar en contacto con Antigua, yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Rafi. Y le damos la bienvenida una vez más aquí a este espacio A nuestro amigo Ramón Antigua Señor, bienvenido una vez más a Contacto Diario Gracias, de aquí a compartir con a ustedes pre, a, a las predicciones Y tenyor, los tenyor, más de 5 millones oye, oye, de televidentes sí, es, No programa. se equivocó, tal vez se quedó chiquito Ay, mi sí, madre. Más. Así que Antigua, debemos invitarlo a usted a participar En la intervención de la magistrada Valentina Marte en, compartió con nosotros y es la nueva decana, la decana de la Facultad de, la Facultad de, de Derecho. Derecho. Y ciertamente reiterar las felicitaciones, tanto a ella como a la misma universidad... ...que tomó la decisión de colocarla a ella como decana. Parece eh, que es un proceso de renovación que sí. tiene la universidad... ...con el nombramiento, la designación de una persona capaz, joven y sobre todo comprometida. O sea, de actualizarla tal que ella sí. pretende hacer también con la Facultad de Derecho de la U Antigua, yo decía al principio cuando hablábamos del contenido... Del contenido que vamos a compartir en el día de hoy con usted Lo saludamos, ¿verdad? De donde quiera que esté, saludamos al... Saludo al el... licenciado, <risa> ese abogado sí, sí, Luis Vargas es. que nos está llamando Luis... Pero yo le devuelvo en Luis... dos minutos Luis Alberto Vargas Hernández Saludo para usted y también para su distinguida esposa María Carmela Paulino de Vargas Dile María Paulino eh. <risa> Antiguo, vamos a tocar, eh, a darle pincelada Decíamos nosotros al principio del programa Primero venimos recientemente de pasar de un movimiento huelgario por 24 horas que se limitó solamente a ¿cuánto? a 13, 14, porque según ellos, producto del éxito obtenido, decidieron, para que no se les fuera de las manos, ¿verdad? <risa> decidieron pues limitarla solamente hasta las 6 de la tarde del día de ayer. Avanzando. Estamos Exacto, avanzando. San Francisco de Macorís se sigue caracterizando por este tipo de acción al momento de reclamar lo más mínimo, eh, cualquier tipo de reivindicación lo hacen en función de una huelga y tal vez no como la de ayer porque la de ayer podemos decir que ciertamente fu fue pacífica verdad porque los disturbios que hubieron fueron los mínimos pero no siempre es así yo comienzo diciendo primero eh, a asegurarle a Luis que le a Luis Vargas que le devuelvo desde que sale, en la pausa sale en la pausa aquí, sí en la pausa le <risa> es una llamada que prestigia ¿Eh? privilegia <risa> eh, mira lo que siento es, si se quiere llamar Es pena, por el hecho de que El movimiento O el gallo en, este, en este Pueblo, que dicho sea de paso Ha tenido grandes aciertos Que se han conseguido muchas cosas, yo no comparto Ellos tienen muchos aciertos Lo que no se puede conseguir muchas cosas Yo no comparto el <risa> hecho de que todo y que lo que se ha conseguido En San Francisco de Macorís ha sido a sangre no, es... Primero porque los que han puesto la sangre No son los que organizan la actividad Y, es fácil. y segundo Porque no, es, no puede ser una herramienta o una visión de desarrollo, el hecho de que usted tengan que decir que para conseguir las cosas ha tenido que ofrendar la vida de, su, de sus mejores hijos, de sus mejores hombres y mujeres. ¿A y, qué precio? Y a, si es así. Sea, ¿A qué precio? Y entonces, eh, ¿de qué nos serviría tener una, una, una calle asfaltada cuando hemos eh, se ha inmolado o hemos puesto eh, casi a la disposición de la muerte a, a uno de nuestros miembros? ¿Cómo se dando hay otras ciudades que han conseguido las cosas y no tienen ese privilegio, ese, ese, ese orgullo de decir los que los santiagueros que, no caminan por no, las no, calles no, no, ensangrentadas, claro. y no, no, lo tienen todo y no han aportado nada. Ahora, lo peligroso es la capacidad de división con que nosotros vivimos. Ahora mismo habían tres grupos de, de, de los convocantes, o sea, de los convocantes que antes era una sola una no, sola organización no, no, no, no, monolítica. No, no, no, no. Ahora salieron tres. Inclusive, escuché a un dirigente, que lo comparto hasta cierto punto, y una persona que yo respeto mucho, aunque no me relaciono directamente con él, pero lo respeto mucho porque es un hombre que hasta ahora no lo he visto ha sido siempre coherente. formal, coherente con su con su planteamiento. Y escuché decir que en una, en una intervención, que él había planteado que lo que hizo el fracasar la huelga fue el ego de los dirigentes, cosa que yo estoy de acuerdo, el ego sí. de los dirigentes porque ¿cuál es la razón para la huelga de ahora? yo digo puedo decir yo una que hay una huelga eso soy yo de este lado ¿eh? hay una huelga eh, programada regional programada para el lunes y yo entiendo que los de San Francisco de Macorís no podían darse el lujo de ir atrás sino que ellos tenían que hacer una para, el, para cerrar el pueblo entonces ahora ver, si no que... cuentan con ellos eso, hay problemas claro muchos. porque yo nosotros cerramos el pueblo <coughs> consecuencia de esa si eso fuera así bueno, que son los mismos convocantes que tienen que terminarla 12 horas antes o a las 12 horas ¿Qué se da también ayer, antes de ayer cuando yo vi que comenzó a llegar la policía, yo decía lo que digo siempre en estos procesos si yo fuera el, el, el jefe de la, de, la, de la policía si yo fuera de, lo, de las autoridades del gobierno, yo no tiro un solo policía a la calle porque la huelga en este pueblo no, se, no sirve si no hay policía en la calle. La huelga aquí se pone chula, chévere, nice, buena, de ¿Cómo? resultado, cuando la policía limpio. sale a tirarle tiro. A, entonces, a... los convocatas acusan de que hay represión. De Oye, si no hay policía, no, la huelga no se da. Pero, ¿Por qué ayer se termina la huelga? Bueno, ent y entonces por entre otras cosas, porque no hay ese conflicto, no, hay ese, no hubo ese enfrentamiento. O sea, el, el, el, fue exitosa o porque cerró todo el mundo. Si se eso, porque era un sí, pero hay que ver. El líder, pero no el, es exitosa el, porque no hubo un muerto. El líder, el líder tiene que saber cuando se le respeta o se le teme. Ay, no, no, aquí se teme todo el, el tiempo. El líder tiene que saber cuando los seguidores le siguen por respeto o por temor. Y tú sabes qué es lo que me preocupa. Como comencé diciendo. Que el movimiento vulgario, esos esas organizaciones de protesta que reclaman, reivindicación, reclamo que yo no me atrevo a hacer, que yo no pongo mi vida en riesgo como la de ellos. Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Entonces tienen su valor, tienen su fuerza, tienen eh, eh, su importancia. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Que por una estrategia incorrecta de, de hacer los reclamos puedan desaparecer como la marcha verde uh -huh. y tengamos que llegar a una situación como la de ayer, de que se convoca 24 pues horas y los mismos convocantes tienen que suspenderla, paralizarla a, la, a las 12 horas o a las, 10, o, a las 13, o a las 10 horas. Eso es peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque en la medida en que los movimientos, este tipo de movimiento de actividades y de organizaciones se desacredita, se desfuerza, para Macorís sobre todo, va en detrimento de las posibilidades de desarrollo de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos en un gobierno o en un partido... Que en 20 años ha iniciado una obra de importancia que es el hospital. Después lo demás es lo demás. Sí. Lo que se hace en todos los lugares. Escuela. son los cuatro. Eh, ¿En los últimos cuantos años. años? 20 años para sacarte los cuatro de, de, de Hipólito. Yo tengo 20 años yendo la, la, la, la, el puentecito de Ugamba, ¿qué? Ese puentecito que lo brinco pero, yo. Pero está en estos lo 20 años, en estos ahora, 20 no. años el gobierno, los gobiernos del PLD. Para San Francisco de Macorís no ha estado. Bueno, yo hablé con un funcionario de, de, alto, de lo más alto de, de, de este pueblo. Que, mide que me dijo cinco. <ríe> en la jerarquía <ríe> po política. Ah, sí, sí. Que me dijo para este gobierno solamente está incluido Santiago, La Vega, San Juan y la capital. Sí. Macorís no sí. está en el proyecto de desarrollo. Y es y, y, y, y, fácil creerlo. Porque les repito, solamente bueno, una obra un botón, o sea, son una muestra obra muestra de importancia aquel, aquel. Es, es, es que nada más, nada más el, el hospital iniciado. Entonces, no, y en el, el único sitio, que el, el único, la única vez que el presidente ha venido a eso, aquí, en seis años. Y de, recuerden que hace 20 años, o 18, se instauró aquí, se institucionalizó la visita del presidente el 26 de enero. Más nunca. Se intentó, no, se intentó. Y vino Leonel, Leonel nada más vino Leonel a, a siete o a cinco de ellos. Y el presidente actual de la República Nunca. en siete años no ha venido una sola vez al 26 que es que por yo no sé si por el decreto se muda el gobierno hasta ah, sí, el 26 un... se muda el gobierno In... sin embargo nosotros no hemos conseguido con incluso, eso incluso una una visita al presidente incluso eso fue una decisión y una acción que fue aplaudida por toda la región, eh, porque era una país, manera, era una oportunidad para. Llegaba que lo en, esa, en ese encuentro, así como usted dice, que era que el gobierno bueno, se trasladaba a San Francisco y así se podían pues, hacer una exposición de las necesidades de las cosas que hacían falta en la región. Pero Sin entonces, embargo, eso nunca se logró. Pero entonces, pero, eh, pero, la, la división de la, de, de la sociedad franco-macorizana. yo he dicho, claro, hasta las, voceado he oh, dicho, eh, eh, en los medios en donde pues, tengo acceso. Yo he dicho que. Ni siquiera una comida se le ha dado aquí al presidente de la República. oiga. Para En ese plato de arroz, como decimos los dominicanos, en ese plato de arroz, enfrentarse con él decirle: presidente, necesitamos presidente. ¿Cómo hacen los santiagueros? Sí. sí, sí Hipólito ve, vivía en Santiago. Aquí se le puede en Santiago se le exige. Oye, Hipólito iba todos sí. los domingos a Santiago sí. cuando era presidente. Y no se atrevió una sola vez a ir a Santiago sin reunirse con la sociedad, con las instituciones y organizaciones de Santiago. Hay, hay un término, mm. Antigua, que a mí hasta, hasta me gusta, porque suena como está bonito, que yo siempre lo he utilizado. La razón por la que esta zona no se desarrolla, y es por la división institucional que ha existido históricamente, y usted lo acaba de claro. decir. Santiago consigue todo lo que le ha dado la gana, usándome el término es porque existe esa unidad, existe un solo eh, eh, proyecto de desarrollo que es estructurado por los santiagueros y se unifican aquí no, pero, aquí tenemos tres asociaciones para el desarrollo y cada una con un programa diferente, entonces cuando llega ya el mismo presidente, se ha comentado que ha dicho por, entonces, y, ¿cuál a, es a, a, a de los tres? pero lo mismo que se da ahora, ¿cuál es una de las de, de la, de la situaciones que se da en este proceso belgario? una discusión que hay entre los funcionarios que quieren según dicen lo, los muchachos, figurar que fueron ellos que consiguieron el hospital y los muchachos que dicen que fueron ellos que consiguieron Que fue <risa> la lucha Pero y otro, yo digo, ¿cuál o, o, es la cuál diferencia? Es o sea, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un PLD Dividido como en 50 pedazos Entonces tenemos Movimiento Popular igualito Entonces, ¿cuál es la esperanza? Entonces, tío? Por eso te digo, la, lamentablemente Y me preocupa que el movimiento huelgario, que estos muchachos De, de los movimientos populares eh, De las agrupaciones populares Pierdan el respeto de igual manera, de por vida aquí se ha solicitado, eso, esas instituciones, organizaciones, son para reclamar obras de carácter interno. Si te das cuenta, ahora están, el reclamo es obra que la construye el gobierno, el, el gobierno central, para, prácticamente para el país. La carretera, no. yo me pregunto, ¿qué le importa a, a, a, a Macorís, como Macorís, en el caso de estos de este movimientos? La carretera San Francisco-Nago. <risa> <risa> Dámele. Cuando tú tienes a lo mejor no. una, ca una calle no en realidad no no, no, no no no la entrada, la entrada antiguo, el puentecito, yo digo puentecito porque es por la dimensión que tiene, por lo pequeño que es, Creo por que la que importancia no dos que realista, no claro que no, un motor para pasar, tiene que pasar el otro el para el que pero, viene. Pero, entonces, yo digo que el puentecito de Ugama, antiguo, se hace hasta una rifa que haga la unión de juntas de vecinos <risa> con unos bonos, pero le voy a poner uno más fácil. Háganle unos bonos a los empresarios de, de San Francisco y Macorís y se lo ven y hacen ese puentecito. Pero oye, hay un. A, detrás de. Detrás de Palmares. Que hay, eh, eh, sí, detrás de Palmares hay un barrio que sí, se llama sí, Los sí, Sánchez. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ahí, ahí hay un puente de palo ¿Eh? arriba sí, del, sí, río, sí, del río, del sí, río. Sí, sí. No es un puente. Ellos pusieron los pobres unos palos atravesados y tipo rieles. Entonces, Antigua, para si por ahí. los Sánchez hacen una huelga para, reclamando eso, no hay que apoyarlo. Claro. ¿Eh? Pero. ¿Quiénes debieran tener esa, esa reivindicación, ese lo, esa profesa? Nuestros representantes. Claro. ¿Quiénes son nuestros representantes? Eh, ¿Cómo se llama? El diputado Franklin Romero, Romero la diputada Mileris Núñez, el diputado Juan Comprés, el Lupe Núñez y el senador Amilcar Romero, sí, no, que son nuestros claro. representantes. Y alguien nos dijo Pedro con, Esteban sentado ahí, con, con que los... nosotros cometemos el error de reclamar la persona equivocada. Lo más mínimo... La más mínima necesidad que nosotros tenemos como ciudad, como pueblo, como región, se le exigimos al gobierno central, cuando ciertamente tenemos representantes, Representante. que son quienes deben llevar esas inquietudes y obligar al gobierno central, si a quien lo corresponde, a que eso se lleve a cabo. Lo que sucede es que en vez de sentarnos con, las autos, con los que pueden resolver... Nosotros enfrentamos lo que pueden resolver. Correcto. Porque lo que nos da protagonismo, lo que nos da vivencia, vigencia, es el hecho de que, la que ellos de la, la, la confrontación. Si sí, no es defi... eso, mire la muestra de lo que está pasando <coughs> ahora en el movimiento sí. popular. Entonces, sí. En definitiva, hay que hacer un llamado a, a estos muchachos. Yo digo muchachos por un tema de de que son jóvenes, de que son jóvenes, sí. jóvenes reales, efectivamente. De eh, y, y por la y por la por lo que hacen. Recuerden que digo siempre, yo no yo no hago lo que ellos hacen. Yo no me arriesgo lo que ellos se arriesgan. Ahora, mi temor es que perdamos a esas instituciones, a esas organizaciones, a esos muchachos que son los que ponen en riesgo su vida para defender cosas que debiera defender a lo mejor yo. Claro. O sea, le, esa es la valoración que le doy. Sí, que todo, Ahora, usted es un afectado nosotros no somos afectados directos pero, claro. de esas situaciones. Pero lo que pasa lo es que peligroso es que, que, lo, que perdamos perdamos esas instituciones, esas organizaciones sí, por es, un problema interno, que sé yo. De, pero que de se debe digo. hacer en base de un liderazgo, no en base de un temor, porque el, el término que utilizó ahorita me gustó mucho, porque eso fue lo que yo analicé ayer. Si tú eres un líder comunitario, ¿Por tú en un momento dado no perteneces inmediatamente al tren eh, del de funcionario o, al, o a las personas que son elegibles para representar? Pero es que que estoy diciendo, existiese, existiese, es ahí que está el temor. Lo, y si existiese, se, lo, se le está cediendo. Claro. Ese, esa, ese liderazgo debiera asumir otra persona, que otros, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque Pero, yo te digo, si, una, si un grupo es capaz de paralizar una región, ¿verdad? Tiene que tener algún grado de liderazgo. O tiene mucho, o mucho, o, o, o es un gran temor que se le tiene al vandalismo, o, o no tiene ningún tipo de liderazgo. Pero mira una, una cosa para le, terminar le esa dedico, parte, que, que no se mucho a la el tiempo. Me, mira lo que se da. Tiene que lo, peli bien, lo, eh. lo peligroso es que en los últimos años se han infiltrado una serie de gente, delincuentes, en el movimiento huelgario que al final... La imagen que queda es que son sí, sí, originados o patrocinados por los convocantes a la huelga. Y es peligroso. No, no es verdad que esos muchachos, y voy a mencionar un nombre, que es Raúl Monegro, de que se va a encapuchar para ir a hacer un atraco. Eso no es verdad. Ahora, en un movimiento que él, inclu que él organiza, se le mete a esa gente por. Por lo mismo que quizás hasta lo mismo contrario, vamos a suponer que sean hasta los mismos del gobierno, sí. pero tienen que cuidarse de eso porque al final ese movimiento no es de los muchachos que la convocan, es del pueblo de San Francisco de Macorís. Hay que cuidarlo, ello, claro, hay que eso. cuidarlo. Es. Eh, bueno, le dedicamos mucho tiempo a la abuela, tienen que <risa> estar contentos, ¿verdad? El movimiento popular, así que... Eh, antigua, otro temita que nosotros, que lo de temita no es porque, eh, sí, porque no tiene chiqui, importancia sí, pero la, bastante la gente dice que, que cambia chequecito sí, sí, pero de dos es que eh. otro, otro temazo <ríe> Antigua que yo quiero compartir o que usted comparte y quiero oír su comentario con respecto a la situación que está afectando a miles de franco macorizanos en este momento y que de alguna manera u otra pues impacta directamente la economía aquí en San Francisco de Macorís. la situación que se destapó hace uno o dos meses de la compañía MUNE-SRL, donde reitero, hay miles de franco-macorizanos afeitados con sus chelitos. En su gran mayoría, cuando hablo de chelitos, hablo que el, el, el 90% de los afeitados lo que tiene, voy a decir depositado, porque ahora no se puede decir ni depositado, porque no es un banco o cliente, no sé cómo llamarle, pero lo, como usted quiera llamarle, lo que fueron de manera voluntaria a llevar, creyendo en la honestidad de esa empresa, y llevaron que en su mayoría son menos de un millón de pesos, que son los más afectados y tal vez eh, la necesidad sea igual para todos, pero los que menos tienen, en este caso, son los más impactados. Me gustaría oír la opinión de Antigua con respecto a esta situación. Mira, es una situación difícil, porque, pero pa, también es parte del desorden institucionalizado que hay en el país. No hay ningún porque tipo no de regulación. No se justifica, no se entiende que una institución que se dedica a la compra y venta o comercialización de cacao se convierta de repente en una institución receptora de recursos eh, eh, líquidos efectivos de depositantes que no son vendedores ni productores de cacao igual que tú pongas una tienda y de repente a detrás eh, como dicen decían antes los una años tasa de, eh, de que que adelante esté el salón pero atrás que esté el punto digo eh, sí, la sí. otra empresa sí, sí. Tú, entonces la eh, así no entonces la hay barbería, una la sí. entonces eso quiere decir antigua de que no hay en, eso quiere decir que ahí no hay la más mínima regulación porque si usted dice bueno si no se regulariza las actividades las acciones que hacen de la tienda sí. tampoco se van a dar cuenta de lo que hay detrás entonces, sí. no hay ningún tipo de regulación. Digo de la, del desorden que hay en este país, porque una situación de, ese, de, de, esa, de esa categoría no debiera ser, y voy a decir algo que es imposible, o sea, debe ser, pero no debiera ser. Y es que ni siquiera un tribunal, la, la autoridad no debiera recibir casos como eso, dedicarle tiempo a eso. Entonces, ellos apoderaron a la décima Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Especializado de Asuntos Comerciales. Eso está en Santo Domingo. Y la acción es aquí, pero es donde ellos tienen la oficina principal. mire todas las cosas que se han dado ahí. La primera rueda de prensa. Dicen que esta, esta empresa o este local opera de manera independiente y que en la capital no saben de lo que de lo que, de lo que hacen. este que la de, la de Puerto Plata y la de San, y la de San sí, Francisco pasa. operan individuales. No son dueños. Ellos lo, lo... No, que, que ellos no son responsables de los de recursos que se reciben. En la segunda, entonces ya dice que van a pagar todo. Y, y admiten que sí, que esto es una sucursal. Una oficina satélite. Si sí, es una sucursal, Ahora, depende de ella. <risa> pero... Claro, necesariamente. Es pero lo, es que tú, la original fue esta. Es que tú no pones un programa en un canal de de Barahona, que es independiente de este, si es tuyo <risa> y que aquel hace, él busca publicidad él la cobra y tú no sabes qué se hace con eso. eso, es imposible si se llama contacto diario y es de tuyo es una mentira Ahora, ¿cuál es el peligro que hay? dos cosas, digo yo y es lo que hay que llamar a, la, a, a los afeitados a, a, a unir esfuerzos a unir sus intereses en función de recuperar sus recursos los chiquitos tan tan, tienen, como dice un amigo mío, abogado, se, se están mamando el bobo de que, de que van a pagar, van a pagar. Pero en ese, ese eh, interín de que van a pagar y van a pagar, se cruzaron un mes y ya vienen y dicen que apoderaron a un tribunal. Los tribunales de la República Dominicana, <risa> la, audiencias que pasan ay, hoy, ay, ay. que pasan en este mes, y hay un aplazamiento o, para una audiencia siguiente... ¿Tú sabes para cuándo están poniendo? Para febrero del año pasado, del año que viene. Quiere decir que re, revisar dos mil y tantos casos de eso, le lleva a... La, eh, después que Gonzalo Castillo entregue el poder en el 2024. Ah. Repita eso, Antigua. ¿Cómo fue? Todavía el tribunal. No, espérese, espérese. O sea, no, o sea no, que no, va a ser responsable se de se Gonzalo el... agilizar ese proceso. O, oye, ¿Eh? pero me agarró fuera de base. Oye, sea, cuando tú, un, un, un puente zurdo se vira no, a lo que lo miré, lo miré. Yo me dejó ahí como... A, vamos a retomar el caso porque como... Ahora son 15 aspirantes. No mencionamos a los cautivos, pero... 17. 17. Vamos a retomar el caso para que no se... Sí, porque me agarró. Mira, lo que quiero decir es... que no, humanamente, humanamente no es posible que un tribunal pueda decidir en los próximos tres años respecto a esa situación, donde hay envuelto más de dos mil personas, dos mil clientes. Inclusive yo vi la relación que sale aquí, de, de, de, de que está circulando en los medios de la, de la publicación que, que sale de, de, de, la, de, la, de la acción que ellos, de la que ellos apoderan al el tribunal. Que hay inmensidad de, de, de empresas constituidas SRL que depositaban dinero ahí. Uh -huh. Por pura casualidad, la mayoría de ellos dice no hay, no hay. O sea que lo retiraron, no sé cuándo. Uh -huh. Si ustedes buscan al final de la lista, hay más de 200 empresas en su mayoría. Inclusive, inclusive yo veo, ahí está el Instituto Postal Dominicano. ¿Qué? Pero que no tiene dinero, ya lo retiró. ¿Cuándo? No sé. ¿Y esa es una intención del Estado. No, ahí está en la lista. ¿Y pues, don? Son 736 páginas que tiene la. la, la, la... 736 páginas, sí, sí o tiene sí. La, la, que la... Promedio 17 clientes cliente por hoja. Se claro. De claro. Sí, por, ahí hay, por hojas hay unos 17 nombres, yo, 17 yo, clientes. Yo, yo ayer todo el sí. tiempo, de parte del tiempo de mi familia, de la huelga, lo, se lo dediqué a de eso sí. a, a revisar. Gracias a la huelga, se ha revisado Entonces, todo el... yo entiendo <risa> que la orientación de Antigua, o sea, llamar a la unidad de todos los chico, afectados. De, sobre todo de los chiquitos, porque yo no me había percatado de eso que dice Antigua, que al final usted le dice, eh, que aparecen en ese héroe dice, no hay, no hay, no, o sea, eso que, eso no le, tienen, que no tienen, que los retiraron. No, eso no, retiraron, o no. No que eso, los retiraron, a eso, a eso que, llamaron, que le entregaron. Ella manejaron, miren, vengan o a un chelito. No, que les lo les entiendo, sino que los entregaron, o sea, Porque hay... esas esa empresas le iban a hacer un, un... ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que, sí, que planteo? De ¿Qué es lo que planteo? Unificarse, de la misma manera que ellos apoderaron a un tribunal, los acreedores, que son los afectados, que son los que depositan su dinero, que se uni, que se unan, que busquen sus abogados y que emplacen entonces a la, a, la, a la compañía, porque ahí hay muchas cosas que se pueden trabajar. Mira, la empresa como receptora de recursos tiene que traba, tiene que ver su, tiene que resolver su problema con impuestos internos. Antigua, pero ya, esa, antigo, pero, del candidato antigo, pero el ya esa ley que ellos acogieron. <ríe> <ríe> Mire, señor, no, ley no, de no, de no. Ley de, Oye, do, una ley del 2015 y que Fresquecito, no, no ni, se conoce, ni digo, siquiera hay, ni ni si de, conoce. Ni hay un tribunal, Presidente, no hay jurisprudencia todavía, no hay jurisprudencia todavía, todavía. No todavía para eso. Lo que decía la misma magistrada, ahora en Macorís, que es prolífero en abogados, sí. no hay, no hay un, en un derecho abogado derecho especialista comercial. en eso, pero en el país no, no hay muchos abogados especialistas Mira, señor, en, en, en, en ese de Le voy a dar una de, esperanza, de le caso. voy a dar una esperanza porque después no, no digan que yo no se lo diga. Eso se va a resolver con el, dependiendo del candidato que vaya para el domingo? serio? No, no, eso no, eso va no. a ser como antiguo. Vamos a bachatear el comentario. A chatear no, a Oye, antiguo, Oye, que en el 2024, Oye. no. Oye. Pero Oye. cuando yo digo el 2024, no. No no, no. no, no. ¿Sí? Es porque eso le, es que en cada expediente se va a revisar y en cada audiencia de cada. ¿Me audiencia? Se llama consagrador. Sí, por qué yo llamo, digo, hago mención de 2024 y de manera jocosa menciono un caso de un candidato? Porque es que no es posible, lo que estoy queriendo significar es el tiempo que se va a llevar eso y si los pobres e infelices de, como tú dices, de un millón de 600, 300 mil pesos, ah, sí, sí. así como lo que tiene mucho porque yo vi un caso ahí de una persona que tiene 27 millones de pesos en, 31 en, en, en, en, en, en, el, el primero tiene 31 pero hay uno que tiene, ese que, tiene que, que, que, está que está lo dividió 300. en cuatro, eh, cuatro depósitos ese tiene que estar como Rambo por cierto, por los mismos montos que son 27 millones de pesos Mire, no es un caso. que se unan, que busquen, y de la misma manera que ellos hicieron, la compañía apoderó a un tribunal, que apoderen ellos a un tribunal claro. para reclamar de manera era judicial, porque ya eh, conciliatoriamente es imposible llegar a acuerdos no, porque ya la compañía, el deudor, que son ellos, optó por judicializar el caso, Exacto. o sea, era de común acuerdo no, entre, ejemplo, entre el depositante el plan, y, el, depo y no, no, el receptor. El plan de, de la negociación ya pasó, ya. Entonces, ya ya la normal. compañía, la compañía sí, dijo, sí, sí. tambores de guerra, la compañía dijo, nosotros no vamos a resolver esto, sí, que lo resuelva un tribunal, un tribunal. pero cada depositante eso debe decir, yo no le entregué mi dinero a un, a, a un tribunal, y aquí no se va a hacer como hizo Hipólito con Baninter, con que, que, que lo va dice, a pagar el sí, gobierno. Y, com y, y, como, se quiso y como, como se quiso inducir o decirle a los, a los afeitados que podrían pro que podían proceder eh, contra, que contra, contra el gerente, contra el no, cajero, oígame... El que llevó su dinero ahí, ni se lo llevó al cajero, ni se lo llevó se al gerente, se hombre, lo llevó a MUNE, empresa. SRL. y son de... los que tienen. Pero, que pero además, de eso, cable, claro, además de eso, ese cajero, ese administrador, le dieron un documento que está timbrado con el nombre de la compañía, uh -huh. le dio un pagaré que está y dice el documento, depósito recibido a la vista. Uh -huh. O sea, es un banco. No. Entonces, a lo sí, que ellos que se, se le ha poniendo. querido también, Antigua, llamar papelitos al, al recibo. Que se le papelito. papelitos. Hay gente que la ha los papelitos como una manera. Como queriendo decir que si yo soy afeitado, yo puedo sentirme aludido como que le estoy robando. No. Como que yo soy cómplice también del fraude. Entonces. Ignacio. Del fraude no que cometieron los gerentes ni los cajeros, no. Del sí. fraude que cometió un SRL, que es el que ha engañado y ha estafado a los que han confiado. Con la agravante Víctor, de que hablan. He oído comentarios, más o menos, poco más, eh, que aquí se generaban intereses por los alrededores de los 20 millones de pesos, 20 a 25 millones de pesos mensual. Que San Francisco de Macorís, le decía yo a un comerciante ayer, a un líder comercial de aquí, Digo, esos 25 o 20 millones de pesos ustedes van a dejar de recibirlo para comprar en, en, en compra de arroz, habichuela uh -huh. y, y pastillas. Y, y claro, claro. Entonces, hay que, esto debe ser un asunto casi de orden público. Claro, plástico, claro. Por incluso, la cantidad de Incluso yo decía, yo decía antes de ayer, antes de ayer no. y lo reitero, Mira, eso debió estar reclamando. <ríe> La, la que se cumpla con esa responsabilidad Debió estar, aunque fuera de último Dentro de las reivindicaciones que exigía El movimiento popular que convocó el ayer Eso debe, y en el próximo La que esté ahí, para que pero, se involucre también te, te va decir la verdad, eso se va a ¿Sabe por cuándo eso se va a resolver se puede resolver? Cuando el Estado se lo, lo, lo tome de la mano. De la única forma que yo veo que se puede hacer cerca. Pueden ser, doctor, dependiendo cómo es el Pero sé que he hablado con algunos abogados que, que digo, llevan es caso. Que está, es que, y oye, eh, oye los es chiquitos, muy sensible. Los chiquitos, es sensible. Oye, los chiquitos dicen, los que tienen poco, muchos de ellos, que ellos le van a pagar. Que Monet le va a pagar. Claro, esperanza. Y segundo es la Y segundo dicen, yo no puedo pagar al abogado. Entonces, por no pagar al abogado, pero, van a perder el dinero. Que y los oye, grandes, oye, perdón, doctor, y los grandes... Tampoco están adicionando mucho porque temen que se sepa, temían, porque ya lo sabe sí, el no es todo el país. No hay, hay, hay gente que tú le preguntabas, gente ha llegado y ustedes tienen. No, no, no, no, no, no, no, no, A mí me, a mí di no, me dijeron que llevara para allá sí, y yo nunca lo llevé. Mientras yo, re mientras yo revisaba, ella no hay forma de decir que no. Oye, Yo lo miraba, le daba para abajo. la dirección, el Oye, lo que te voy a decir. Él... Ese asunto ya no es... Hay apellido de molengo. Que no esperen. Oye, que no esperen que le van a dar ese dinero porque ya hay un, hay un, un tribunal apoderado. Ya no hay negociaciones, señores. No hay negociación lo que hay es enfrentar dos tribunales o dos instancias, dos instancias nosotros teníamos previsto serio tocar darle pincel a tres temas solamente pudimos con dos con antiguos vamos porque es que como que nos emocionamos verdad no, no el, pero el mencionó él me sí. agarró fuera de base entonces vamos a dejar el tercer tema ¿verdad? ya para sí, la sí. próxima semana no yo no voy a estar aquí cuando una llave no. de vacaciones porque si no que ya habrá pasado la reunión de Andres, central el, exactamente, el, día exactamente, de el día 10 si no darwin no va a amonestar a nosotros porque llegó el el tiempo de David sí. del segmento de Cine Contacto. Antiguo, gracias. Oye, tengo, tengo noticias no, no, no. de, de que hay gente tocando la puerta de por, por pipa. <risa> nos vemos, Antiguo, el próximo jueves, si Dios no lo permite. Todo depende, porque si hay situaciones que ameriten eh, su eh, integración a destiempo, pues estamos en <risa> Vamos a la, una brevísima pausa y a regreso pues ya está listo con nosotros Darwin Tavera y el segmento de Cine Contacto. Pero antes yo quiero recordarle a usted que si tomó la decisión de cambiar su vehículo por uno nuevo o usado, recuerde que está en Auto Frank, en ese vehículo que usted necesita, el que se ajusta a su medida de necesidad lo tiene. Y de regreso venimos con Darwin Tavera y Cine Contacto.